¡Transplante para robots! Damas y caballeros, les habla su capitán. Volamos a una altitud de 10.800 metros y llegaremos puntuales a Ginebra, Suiza. Espero que Ross esté bien en ese compartimento de carga. No te preocupes, podremos jugar con él cuando lleguemos a Ginebra. Tendremos suficiente tiempo para descansar antes de mañana cuando comience la Conferencia Internacional de la Ciencia. Yo ya estoy bastante relajado. ¿Dije algo acerca de estar relajado? ¿De dónde salieron ellos? No querría saberlo. Venimos por ti, tonto de azul. No puedo utilizar aquí mi cañón de plasma. Es peligroso. I'll get no, don't. Oh. Mejor abréchense los cinturones. Por la mitad. ¿Qué tal una bebida fría para que se tranquilicen, muchachos? Esto no está funcionando. Vámonos de no, aquí. No, Wiley no, no! isn't gonna like this. Stay behind me! ¿A dónde se fueron? Esa es una buena pregunta. Oh, desearía que hablaras claro. Quizás viste hacia dónde se fueron. Sí, sí. Es como si hubieran desaparecido sin dejar rastro. Un truco muy interesante a 10800 metros de altura. Mm, tal vez tengan alguna relación. Había visto algo parecido Lo llevaremos con nosotros cuando aterricemos en Ginebra Comenzaré a analizarlo tan pronto lleguemos al hotel Espero que logremos averiguar qué es Tengo un mal presentimiento sobre esto ¡Idiotas! No solo no fueron capaces de capturar a Mega Man, sino que dejaron mi cámara transportadora a bordo del avión. Si el Dr. Light logra averiguar qué es, todos mis planes se verán arruinados. Tenemos que... proceder rápidamente. Necesito dinero para continuar con mis operaciones. ¡Mi plan no debe fracasar! Escúchenme bien. Esto es lo que quiero que hagan. Soy el Dr. Light. Creo que tenemos reservaciones. Sí, por supuesto. Tenemos una suite reservada para ustedes. Haré que su equipaje suba enseguida. Oh. Oh. Rush. Oh. Whoops! Guess Rush is a little bit excited to be out of that cage. Our apologies. You know how dogs are, even robot dogs. Come on, Rush. Let's go to our room before you wreck the place. Yeah, yeah. And be very careful with that. I intend to find out exactly what it is and how it works, and what Wily plans to do with it. Ah, here it is. Bueno, este será nuestro hogar por ahora Por lo menos hasta que termine la conferencia internacional Desempaquemos y luego echaré un vistazo al juguetico del Dr. Willy Y este es el famoso Palacio de las Naciones Sede original de la Liga de las Naciones Actualmente se utiliza como sede para conferencias internacionales y encuentros cumbres Hagamos entrar esto Entremos. Allá. Esa es la puerta que buscamos. Supuestamente no debía tener alarma. Sí, obviamente es un error. No se preocupen por eso. Tenemos compañía. Oh. ¡Oh! Alarma de emergencia. Veremos qué es lo que anda mal, Mega Man. There's trouble at the Palace of Nations. Let's go, boy. Go, go, go, Ustedes dos manténganlos ocupados, yo haré ingresar la cámara transportadora. Los robots de Willy debí saberlo. Démosles una calurosa bienvenida. Sabía que regresarían. Sí. Muy cerca, pero no lo suficiente. Parece que los tenemos atrapados. Got who pinned down? <laughs> I wouldn't do that, brother. And why not? Show him em why not, Gutsmer. <laughs> uh, oh. Surrender or I smash him. Em. Any ideas, boy? <laughs> oh, mega, mega. Right back. Messages. We now return to Mega Man. Rindete, hermano. Únete al equipo ganador, mi equipo. Creo que no tengo opción. Sabía que lo verías así. Pensándolo bien, eso nunca. Vamos, Rog. Boy, what's the world coming to when you can't trust your own brother? Atta, boy. Get him! What are you doing here? It's more fun than sightseeing! <laughs> Go get him, Blue Man! Hope you got your seatbelts on! Haremos explotar en pedazos that Voy a tener que hablar con Willy para que aumente la inteligencia de ustedes. ¡Dejamos descuidada la cámara transportadora! ¡Vamos! ¡No podemos dejar que tenga la ¡Vamos! otra cámara! ¡Cuidado! ¡Rayos! ¡Los perdimos! ¡Vamos! Buen trabajo, Megaman. Nos has salvado y los has ahuyentado. Sí, pero apuesto en mis tarjetas de memoria que volverán. Francamente, estoy muy preocupado. ¿Qué estará buscando Willy en el Palacio de las Naciones? ¿Y qué está haciendo con estos aparatos en forma de cámara? No lo sé, pero mantendré mis ojos bien abiertos. <muchas> <muchas> <muchas> Así es, chico. También tú. At least I've deactivated this chamber. Wiley won't be able to use it for any of his shenanigans. Why don't you get some sleep? I'll see if I can find out some more about how this thing works. Good idea. I am pretty tired and we have a long day tomorrow. Oh! <sighs> Mechaman se ha burlado de mí dos veces, y eso es dos veces demasiadas veces. Te equivocaste acerca de esa puerta, Willy, porque se suponía que no tendría una alarma. No se preocupen por eso. Tengo una idea. Con la ayuda de Mechaman haré que mi plan tenga éxito. Esto es lo que quiero que hagan, y no cometan errores. Duerma bien, Doctor Light. Debe descansar. Hey, you cheated. <laughs> You're wake Dr. Light. Oh. ¿Quién podrá ser a esta hora? Hola, Mega Man. Le habla el Dr. Wily. Debo hablar con usted. Oh, sí, un viejo amigo del Dr. Light. ¿Qué pasa, doctor? No, no podemos hablar por teléfono. No es seguro. Debo verlo enseguida. ¿No puede esperar hasta mañana? No, me urge que le muestre algo muy importante, muy secreto. Nos encontramos en la ciudad vieja en diez minutos. Está bien, ahí estaré. Doctor Umlod, ¿dónde está? Shh, acá. Where are we going? This way. We must make sure we are not followed. Shh. È dentro. Es lo que quería mostrarle. ¿Dónde lo encontró? <risa> Fue un regalo. Del ¡Oh! Doctor Willy. ¡Protoman! Ni más ni menos, hermanito. ¡Qué agradable visita, Mega Man! Cortos circuitos, me has engañado. ¡Cutsman! Listo, doctor Willy. So, oprime la secuencia especial del código Proto Man. 0, 2, 5, A. Ah. Entra. Ahora abran las cámaras. ¿Qué sucedió, eh? <risa> Acabas de hacer un viaje muy corto y muy especial, Mega Man. O debo llamarte... Snake Man. <risa> He utilizado mis cámaras transportadoras para trasplantar tus circuitos en el cuerpo de Snake Man. Y los circuitos de Snake Man a tu cuerpo. Nadie sabrá lo que sucedió hasta que sea demasiado tarde. Tengo que... Tengo que irme ahora mismo a hablar con el Dr. Light. He can't help you now, Snake Man. <laughs> ¡Auxilio! ayúdenme a llegar hasta donde el Dr. Light. Este es Snake Man. Vamos, atrápenlo. No, no. Uh, uh, uh. Mega Man. Mega Man will be right back after these messages. Oh! Mega Man. They don't believe me. They don't believe I'm Mega Man. Why isn't he fighting back? This body is going to take some getting used to. I don't think I lost him yet. How slowly this body runs. Is any por aquí en algún lado? No quisiera hacerle daño a un árbol tan hermoso. Pero no puedo arriesgarme a herir a esos policías humanos. ¡Mirado! ¡Mirado! ¡Mirado! ¡Mirado! ¡Bien, falle. Coloca un boletín a todas las unidades. Aún tenemos que atrapar a Snake Man. ¡Brillante! ¡Soy verdaderamente brillante! Ahora, Mega Man, mi nuevo robot. Toma la cámara transportadora de la habitación del Dr. Light y llévala al auditorio de conferencias. Nadie jamás sospechará de ti. Así es, Doctor Willy. Luego, el resto de ustedes serán transportados al auditorio. Al comenzar la conferencia, atrapen a los científicos y transportenlos hasta aquí, a la fortaleza del cráneo. Así se hará. Bien. Lo haremos. Bien. ¿Qué están esperando? ¡Nah! Pronto los principales científicos del mundo serán mis prisioneros. Pediré millones, billones, por su rescate. Tendré dinero más que suficiente para llevar a cabo mi maravillosa y malvada obra. <risa> Venme, señores! Tengo que ver al doctor Light, él sabe qué hacer. Mega Man! ¡Roll! Soy Megaman. ¿Crees que tengo un corto en mis circuitos o algo así? ¡Llamaré a Mega Man ahora mismo! ¡Sal de aquí ahora mismo! Es que no me conoces. señal de mega man pero doctor light estoy aquí cambié porque willy me hizo algo no sé atrás no no quiero herir a nadie oh, se escapó pero le enseñamos una lección no es cierto sí. recibí la señal de emergencia ¿qué pasa Solo le dimos una lección a Snake Man. Buen trabajo, <laughs> hermanita. No entiendo qué podría querer Snake Man. No intentó oponerse a nosotros. Maybe he's blown his circuits. He even tried to convince me he was really Mega Man. <laughs> Imagine that. Pensé que nunca se irían a dormir. Mañana se llevarán una gran sorpresa. Suffering cyborgs. Not only do I have to get my own body back, I'll have to stop Wily and whatever he's up to. Those transport chambers of his are a big part of his plan. Gotta hide out until morning. damas y caballeros tomen asiento tenemos un completo programa de conferencias para hoy y comenzaremos en unos pocos minutos bien que comience la función alto quién está ahí Ah eres tú megaman qué está pasando? Es un nuevo dispositivo de seguridad del Dr. Light. Mm, buen trabajo, hermanito. Démosle al Dr. Light y a sus amiguitos científicos unas vacaciones gratis. En la fortaleza del cráneo. Mm. Señoras sí, y señores, ahora dará comienzo a la conferencia. ¿Eh? Oh no. Oh, sí. Se estarán preguntando por qué los reunimos aquí. <risa> Sigan por acá y nadie resultará lastimado. Oh. You ¡Esto no le dolerá! ¡Se los prometo! ¿Por qué Mega Man está ayudando a los robots de Willy? Snake Man decía la verdad. Willy debió utilizar su cámara transportadora e intercambiar sus circuitos. ¡Roll! ¡A la cámara! ¡No puedo creerlo! ¿Mi hermano, una serpiente? ¡Nunca podrás vencerme, Snake Man! Tal vez no, pero tengo unos cuantos trujos bajo mi escamosa manga. Cuando ingrese, oprime este código. 025A entrar. 025A entrar. No, no puede ser, Snake Man hizo entrar a Megaman en la cámara. If well, uh, which one is a I'll get you for this. get which? get get some target practice Ya lo resolvieron. ¿Quién soy yo? Mega Man o Snake Man. ¡Joder, de disparar, maldita sea! Es Mega Man y tiene el arma de Snake Man. ¡A correr! You run, I fight. Suit yourself. ¡Han escapado! ¡No van a regresar! ¿Se encuentra bien, Doctor Light? Sí, sí, me encuentro bien ahora que estás de nuevo en tu propio cuerpo. Orden todos. La conferencia puede continuar, gracias al verdadero Mega Man. Con eso quedará listo. Esta señal de interferencia evitará que Willy utilice esas cámaras transportadoras otra vez. ¡Qué lástima! Era un buen invento utilizado para un mal propósito. Además, nunca me gustó ser una serpiente. Stay tuned, we'll be right back after these messages.